Buen día. ¿Cómo se llama usted, señora? Inocencia de la Cruz. ¿Cuál es la situación de Inocencia? Mira, amor, yo vivo en Nagua. Yo vengo hoy a Macorís porque tengo cita en Los Rieles. Tengo que hacerme unos estudios. Cuando llego, que hago la fila, me salta la muchacha que recoge la tarjeta que no me pueden atender porque yo soy de Nagua. Le pregunto el motivo por el cual no me pueden atender. Ella me contesta que ellas no me pueden atender porque en Nagua se hicieron unas cuantas pruebas en el hospital de Nagua y salieron positivas. Yo le pregunto a ella que qué tengo yo que ver con que hayan salido positivas si yo no me atiendo en el hospital de Nagua. Por eso estoy dirigiéndome a Macorís porque siempre me ha atendido aquí. Pero no me supo dar más detalle y ahí terminó. No me pudieron atender. Hoy, ¿eh? Sí, yo tenía una cita. Entonces perdí su cita. Perdí mi cita y no pude volverla a recuperar porque tampoco me dan tiempo para que coja, coja otra cita. No sé en qué momento, en qué día yo me lo puedo hacer. Wow. Entiendes? Entonces estoy atado de pie y mano. Porque si llamo, no me la contestan la llamada. No cogen llamada. Tengo que venir personal a gastar pasaje sin saber de dónde sale el dinero. El deber de ellos fue localizarme. Ellos tienen mi número. Llamarme y darme la información. mire no venga hoy. Venga día porque sucedió esto y esto y nada. Que pongan atención, porque así como yo vengo, busco mi pasaje, así si hay otros que no consiguen el pasaje para venir, hacen un esfuerzo para venir a hacerse sus estudios. Y que cuando vengan aquí, ellos les salten con esa vagabundería. Tienen que llamarlo, ellos tienen los teléfonos. Ellos no deben de hacerle eso, porque ellos no saben de dónde uno busca ese dinero para venir hasta aquí. Hacerse sus estudios. Y si uno viene porque lo necesita, y porque uno necesita hacerse sus estudios que yo le indican, y es cuánto